porque le puedes contar lo que quieras a tu familia o a tus amigos, pero siempre cuando tienes una persona que te gusta es diferente y, y eso es lindo y eso se extraña bastante conocer nuevas personas muy afortunados los que pueden hacerlo o los que lo han conseguido durante la pandemia pero nada, yo creo que es básico para el ser humano tener unas relaciones afectivas más que relaciones físicas Ahora nos estamos dando cuenta de eso.